Siempre caminando por el filo del precio. Bueno, Volver es la canción que abre el disco, y que también da nombre al propio disco. Y bueno, es una canción que para mí resume toda la filosofía y el concepto del LP. Y bueno, es una canción que viene desde lo más oscuro ¿no? de una situación de mucha oscuridad y que el estribillo pues te acaba llevando a un lugar con mucha luz, con mucha esperanza y yo creía que era, eh, que era la canción que debía abrir el, el nuevo disco y por eso se ha lanzado la primera y, y es un tema del que estamos muy, muy orgullosos y, y que suena muy bien. Bueno, en volver a un trabajado, pues, mi compañero de toda la vida, Rubio Salas a la guitarra, eh, también ha estado a los mandos técnicos, como ingeniero de sonido y técnico de sonido, Rafa Rodríguez, que ha hecho un, un trabajo espectacular con procesos analógicos y también digitales y que ha sido un pilar fundamental en la producción de este disco. También ha estado Medín Rodríguez al bajo, Alberto Hernández a la batería y la último, el último fichaje que hemos tenido que ha sido eh, David Carbonell que, que bueno, ha tocado unos pianos y unos teclados preciosos. Yo este disco lo había compuesto con la idea de que fuese resuelto con, con el piano que las canciones fuesen resueltas con el piano y, y David ha sabido escuchar muy bien las canciones interpretarlas y yo creo que, que se ha visto reflejado en el disco y que le ha dado pues un paso más a, al estilo de, de mi música y, y bueno eh, estamos totalmente super contentos con, con David y una vez más el disco lo compuse a finales de 2019, gran parte, pero luego vino el parón de, de la pandemia y se pretendía grabar en marzo de 2020. Pero ya sabemos todo lo que pasó y hubo un gran parón ahí importante en el que no tenía sentido grabar un disco. Ya un, dos años pasados, pues ya eh, decidimos grabarlo y se ha grabado en, entre enero y febrero de 2022.